Hola, soy Goldo Serra, ¿eres fan del terror? Demuestra tu talento y participa enviándonos tu falso tráiler de terror Un no. jurado de expertos seleccionará el mejor falso tráiler Y mucha suerte, nos vemos en el fan de Bilbao. No más, voy a decir fan